de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Y les replicaron sus discípulos, ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a a sus discípulos para que los sirvieran ellos los sirvieron a la gente tenían también unos cuantos peces y jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también la gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas eran unos cuatro mil y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de dalmanuta palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te vuelva en su espíritu